Mi nombre es Carlos Alberto Faciolo Urli. Yo soy el docente a cargo del curso de Dirección de Empresas Turísticas dentro de la Maestría y Especialización en Desarrollo y Gestión del Turismo. Les doy la bienvenida a este curso, esperando que tengamos una, una buena cursada, que sea muy aprovechable para ustedes. ¿Qué significa ser aprovechable? Que ustedes se lleven cosas importantes de la cursada y bueno, que tengamos una buena relación, un feedback, un ida y vuelta. Estoy a su disposición, espero sus preguntas en los foros, en los chats. Así que, bueno, eh, esa es una de las intenciones más importantes de la materia. Estamos dentro de turismo, todos sabemos la trascendencia que tiene el turismo en las economías de los países, en el mundo y en la Argentina particularmente. Con lo cual, estamos con empresas que significan una gran fuente de trabajo para mucha gente en el país y fuente de riqueza para muchas economías, especialmente regionales. En la cursada veremos la estructura de las empresas de turismo, su vinculación y alianzas con cadenas, la organización de oficinas de turismo o agencias de turismo, las estructuras internas que tienen estas empresas particulares y haremos hincapié ...fundamentalmente en el aspecto estratégico de estas compañías. La visión estratégica es muy importante en todos los negocios... ...y bueno, mucho más en estas. También trataremos a fondo el tema de los valores. Los valores son eh, trascendentes a la hora de delinear una organización. Dentro de las exigencias de la cursada... Eh, ...como trabajo final en los alumnos deben presentar un proyecto de negocios turístico hotelero con características muy profundas y muy profesionales. Últimamente los trabajos que han presentado son excelentes, con lo cual hay una nueva exigencia para ustedes, porque es como que se van superando y cada año hacen trabajos eh, mucho más eh, importantes y trascendentes. Y además, muchos de ellos se ponen en marcha. Eso es una gran satisfacción para nuestra casa de estudios. Yo creo que eh, eh, estamos en presencia de una materia que va a enriquecer sus conocimientos. Nuestros alumnos son eh, un grupo de estudiantes muy particulares, la mayoría son profesionales, la mayoría están trabajando ya en puestos gerenciales o ejecutivos en hoteles, en lugares de turismo, con lo cual hay una gran experiencia en ustedes. Nosotros también aprendemos de ustedes. Por eso es muy bueno el ida y vuelta y el feedback. Les deseo lo mejor y espero que, como dije al principio, tengamos una excelente cursada.